el lago más grande de Finlandia. Hemos ido a visitar un museo Sami, como habréis visto ya en el vídeo anterior del martes, y ahora mismo se nos ha estropeado el coche y no quiere arrancar. Y aquí estamos. Ya hemos arreglado el coche, solo había que darle a un botoncito. Y ahora tenemos que ir a, comer a la tienda de campaña que tenemos al Bondigas. Para llegar a nuestra tienda que está por ahí tenemos que hacer parkour entre las rocas. ¡Chum! ¡Chum! A ver, ¿a dónde vamos ahora? Vamos por aquí. Hacemos... A ver, vamos por aquí. Y aquí sigue un caminito. Vamos al caminito. Y llegamos. A ver, voy a intentar escalar esta roca. ¿Qué triste? Yo con las botas que no se pongo los pies ¿eh? Yo creo que no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Si Ajá. no lo hago, puedo trabajar. Sí, sí. Ah, ¿Que no me caigo, tiempo. chicos. Que me, se me ha resbalado el pie. Me ha asustado. Sí, Uy, ahora lo veo súper separado. Ajá. Un poquito de niñero mejor uh, no lo conseguí. la comida de acampada es algo de lo que mucha gente tiene dudas nosotros llevamos cosas simples que sabemos que podemos cocinar en un lab de postre como no el karkipaiba tengo aquí mis chuches y ahora queremos ir a dar un sendero que hay por aquí Así que vamos a ver. Estoy esperando a que vengan porque han ido por sus zapatos porque se habían puesto las botas. Mientras que comíamos, estábamos hablando con una dos personas que había más allí y eran bastante interesantes. ¿eh? he dicho y es bastante bonito ¿eh? Eh, hemos venido a la tienda porque quería dejar el trípode y cogerme el palo selfie ah y mis chulas las quiero dejar toma ahí bien y ahora tenemos que volver a hacer el parkour Vez. Porque es que se mueve un montón cuando vas andando. Hemos venido a un concierto de música sami, porque este pueblo vive en muchos samis. Y en el vídeo anterior... Os dije quiénes son los samis y todas esas clases de cosas y sobre su cultura. Visitamos un museo. Entonces, si no lo has visto, la verdad es que te recomiendo que veas ese vídeo antes de este. Porque es... son dos capítulos de una miniserie. A ver, voy a tirar por esta tirolina, a ver qué tal voy. Ay, qué miedo tengo. Ay, uh, uh. mola mucho vamos ¿eh? a entrar en una gasolinera a tomar una meriendita de tarta o algo así sí. Ay, mirad qué cosas tan ricas que hay estas son las cosas que hemos comprado para merendar este es, mío. Este es el mío y no ha salido caro ha salido como 5 Oh. Estos zumitos Son súper típicos en Finlandia Del gatito Y este es de cola Y de naranja Tiene un sabor ¿no peculiar de Yo Me he cogido este dulce Y vamos a probar aquí. ¿Sabe? Y si te doy un cachamacán Pues te lo voy a dar chiquitito Porque me he bebido mm. un bote chiquitito y no ahí está cortando leña. Para echar más leña al fuego. Como corta la leña. No te pongas tan A ver. A ver. Una. Dos. Y tres. No. Espérate. A ver. Va a poner eso allí. A ver qué cambia. Una, dos y tres Y... No, lo haces doblado, te vas a romper una pierna Tío Espera, lo voy así Así Así no se te va a cortar, eh Ahora tenemos que recoger toda la tienda y todo eso, porque hoy nos vamos, ¿vale? Y hoy vamos a ir de crucero. La vuelta también es un punto importante en el viaje, aunque a veces da mucha pena irse, forma parte del viaje. Estamos lavando los dientes. Cargado nos vamos. Vamos a comprar las entradas para montarnos se en se ese compre. barco. Vale, las entradas se compran ya cuando vas a subir al barco. Entonces vamos a esperar porque solo sale un barco y es a la una. Y pues vamos a esperar dando un paseito para no coger frío. Y bueno, hasta aquí el vlog de hoy. El crucero va a ser un vídeo distinto. Así que chao. El lago más grande del de círculo polar ártico. En ese monte sacrificaban animales. Y hay unas islitas súper bonitas. Like